qué tal amigos del canal de servicio técnico en CCTV en esta ocasión vamos a presentar lo que es una fuente de alimentación 4 en 1 de la marca Edcon esta fuente es para alimentar cuatro cámaras bien lo primero que nada pues vemos que es una caja cuadrada prácticamente antes de abrirlo dice aquí Edcon Powerline el modelo de este de este dispositivo o esta fuente es el pss ps perdón ps 12 ds eh, nos dice que tiene cuatro salidas es de 15 perdón es de 11 a 15 volts corriente continua a 5 amperes. pues vamos a proceder a quitarla bien bien cuenta con sus manuales y también trae lo que es un folleto o un mini manual de instrucción para la fuente de cómo es que lo podemos conectar y configurar para el funcionamiento. Vamos a proceder a a mostrarles. Esta fuente es una caja cuadrada plástica. En la parte inferior cuenta con sus cuatro perforaciones para poder empotrarlo a la pared ya sea de esta manera así en el interior de este de esta fuente, de esta caja vemos que tiene una parte bueno, trae sus tornillos sus taquetes bien, el interior de este gabinete o esta caja trae lo que son dos cables para conectarlo a la batería de 12 volts a 7 amperes y tiene también sus pestañas para el momento de, de eh, instalar el, la batería pues se enganche o, o se agarre no de ahí para que no se mueva bien eh, contamos con el conector de entrada de energía esta la podemos desmontar vamos a ver aquí tenemos esta es la entrada para la fuente de energía o entrada de energía eh, viene marcado con bueno, creo que por aquí no viene marcado, pero en eh, la parte de la placa de la tarjeta dice la L de línea la, L, la N de neutro, yo ya tengo por aquí preparado un cable un cable para poder eh, armarla y probarla seguimos en la parte eh, izquierda de nuestra caja tenemos lo que son los conectores y salidas de corriente a 12 volts vamos a quitarla ahí está cuidadosamente Bien, podemos alimentar nuestras cuatro cámaras con salida de 11 a 15 volts a 5 amperes. En la parte de la placa está marcado lo que es de arriba hacia abajo. Empezamos con el negativo, seguido sería el positivo y así sucesivamente eh, vamos a eh, identificar a cada eh, conector o salida de nuestro conector de corriente podemos usar esta fuente sin la necesidad de colocarle la batería de respaldo simplemente conectamos la toma corriente conectamos las cámaras y ya prácticamente estaría funcionando sin la necesidad de colocarle una, una, una batería de respaldo esto es opcional la podemos colocar o no bien, también contamos con lo que es un botón o un eh, una parte donde nosotros eh, le podemos regular la potencia de la energía en esta parte está un botón de color azul solamente colocamos lo que es una eh, un desarmador punta cruz y ya podemos hacer los ajustes necesarios ahí está vamos a dejarlo en la posición por default y bueno perfecto vamos a proceder entonces a colocar lo que es un cable yo aquí ya lo tengo preparado y vemos que en la tabla de conexiones que tenemos por aquí el número 1 y número 3 es la entrada de corriente eléctrica en el número 1 vamos a colocar de arriba hacia abajo vamos a colocar eh, pues la entrada positivo en este caso voy a utilizar un desarmador plano apretamos y tenemos la primera ahí tenemos el segundo perfecto, ya tengo aquí preparado lo que es mi conector de corriente voy a proceder a conectarlo eh, bueno, una vez que ya nosotros coloquemos eh, nuestra fuente a la pared pues no podemos quitar el cable de corriente eléctrica por la tapa debemos de hacer un pequeño orificio en lo más eh, bueno, yo creo que en esta parte, porque pues al momento de colocar una pared, tenemos una parte de aquí que no eh, nos estorba para poder pasar la toma corriente. Ahí está. La pasamos y la colocamos. Y ya, pues, posteriormente colocamos nuestra fuente a la pared y podemos cerrarla. De esta manera quedaría preparado nuestra fuente. Bien, vamos a proceder entonces a conectarlo para ver si funciona. Y bueno. Bien, ya la conecté y vamos a ver que si sí, realmente está ya funcionando, ya nuestro LED indicador de corriente de color verde, nos está indicando que ya cuenta con energía. Y bueno, el foco de LED de color rojo es cuando ya eh, tengamos la batería conectado, y funcionando con el sistema de respaldo. Bien, pues esto sería todo, mis queridos amigos, es un video muy sencillo, rápido de explicar, Espero que les guste esta fuente, lo tenemos en venta. Cualquier duda o aclaración, pues estamos a la orden. Gracias y nos vemos hasta la próxima.